Encuentro con Marta y Verónica que están haciendo las terapias con caballos aquí fuera a infecar la segunda feria de Gran Canaria de y bueno como pueden ver están todas así porque vienen de trabajar, eh que no, que no claro, me están preocupadas, preocupadas, claro. Bueno, cuéntame, eh, sobre todo una cosa que es importante que quieren recalcar es que las terapias que hacen ellos son profesionales, a ver, explícame eso porque estaba un poco enfadada con la, los centros que hacen terapias con caballos con niños discapac con discapacidad, pero eh, que no están homologados, ¿no? Exacto. Eh, bueno, le, queremos destacar que nos diferenciamos, bueno, como asociación somos la única a nivel insular, pero nos diferenciamos de otras personas que hacen este tipo de actividad porque estamos compuestos por un equipo multidisciplinar, compuesto una pedagoga, una psicóloga, una fisioterapeuta, logopeda, educadora especial. ¿Qué pasa? Que hay otros centros donde se realiza esta actividad, pero son personas pues, que saben mucho de caballos, profesores de equitación o pero no tienen el título específico. O Lo tiene un, un equipo que apoye también lo del caballo, no solo psicológicamente. ¿sí? Bueno, explícame, eh, ¿qué terapia están haciendo aquí hoy, por ejemplo? Pues estamos haciendo un poco de demostración de lo que hacemos en la hípica, pero en realidad no estamos haciendo terapia, porque... La, una ter pégate un poquito más, pégate un poquito más para estar... Algo continuado en el tiempo, aquí lo único que se podrá hacer es montar al niño, ver un poco cómo hace, meter las argollas en un cono, pero en realidad no podemos hacer una demostración en realidad de lo que es una porque eso es progresivo en el tiempo. Sí, sí, yo probé ayer también el caballo y la verdad que estaba muy bien, me sentí muy bien, sobre todo porque la sesión del caballo es que como ese animal tan poderoso, te ves encima y lo puedes manejar, No, la verdad que es súper bonito. El en el que te encuentras en un nivel superior y eso te sube la autoestima. Sí. Bueno, ¿qué gente se ha encontrado aquí? A ver, ¿las caras de los niños cómo son? Pues es que desde que tocan el caballo, las caras lo, lo dicen todo, la cara es el reflejo del alma y lo dice todo. Bueno, ¿y se puede hacer la terapia con cualquier, dis con cualquier discapacidad? Tiene unas contraindicaciones. Cualquier discapacidad, sí, porque tenemos todos los profesionales adecuados. Pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta la, las contraindicaciones o que el médico de cabecera o quien esté llevando a esa persona nos diga que sí, que todo está en bien para montar a caballo, porque puede tener una alergia al pelo del caballo, puede tener una escoliosis, que también es una de las contraindicaciones, cuando ya es muy grave, cuando no es grave, no. Un poquito de escoliosis no pasa nada, pero... Sí, por ejemplo, yo no, no puedo montar a caballo porque me duelen los riñones. Es verdad, ¿eh? O sea, yo me monto a caballo media hora y... Sí. Tendrás una escoliosis que te... Una escoliosis. Pero bueno, a ver, quiero que digan que me digan un poco las terapias para terminar ya la entrevista. Cuéntame. Mira, eh, para niños... Con discapacidad cognitiva tenemos terapia eh, pues a nivel con una pedagoga o la psicóloga eh, a nivel cognitivo, para físicos con, con la fisioterapeuta. Eh, luego tenemos también que nos apoya la logopeda porque siempre eh, los niños con necesidades especiales tienen también dificultad en el habla. Pues siempre nos apoyamos como un equipo multidisciplinar. Luego para adultos que no tienen discapacidad tenemos el coaching con caballo que es simplemente crecimiento personal, eh, liderazgo y ¿qué más? Se me olvida algo Marta. Bueno, luego como asociación, pues ya hacemos actividades como un campus, hacemos talleres, jornadas de puertas abiertas. Aftec, Aftec, se llaman Aftec. Una cosa, en el campus de verano puede también ir todo el mundo, discapacidad, con discapacidad. Sí, estamos preparados para eso también. Ahora díganme así, venga, venden, venden así un poco el campus de verano, véndanlo. necesitamos socios. <risa> Somos, estamos proclamadas como anima, asociación sin ánimo de lucro, por eso mismo, porque necesitamos el apoyo de socios o empresas que nos patrocinen, porque no todos, todo, no, ahora mismo con los recursos que hay hoy en día no todo el mundo tiene el dinero para poder pagar, pagar las terapias, aunque pedimos cuotas mínimas, pero sí queremos llegar a todas todo las áreas sociales. Nada, que necesitamos socios para acceder a todo tipo de usuarios y que todo el mundo se pueda beneficiar de la terapia asistida con caballo. Muchas gracias por venir aquí ustedes con los caballos que bastante trabajito. Va. Bueno, pero bueno, yo creo que me voy a montar un. Bueno, voy con ustedes allá, veré, allá veré.